Por No me No me No Nado perdido en este sentimiento Pregúntale a Dios si cree que miento Noche llorando por el sufrimiento Vivo de fiesta con otro no entiendo quiere matarme estoy muerto Hago todo por vos aunque eso sea caer al infierno Trato y trato pero te malento. Dejo que se lleve todo ese viento, no quise que sea así lo lamento soy en la noche de tener el tiempo, busco salida para este tormento No creo encontrarlo, no sé qué pasa, me siento un extraño Porque en esa parte me hice más daño Recuerdo junto ese final de año, diciéndome amor jamás haré daño Y vos no puedes verme, no Estoy escapándome Demasiado llanto pa' que le pido a Cupid el porqué. No quería amor, al menos esta vez. No quería amor y ya ves por qué. La ayuda a brillar y se fue. La ayuda a brillar y no va a volver. Me duele en el alma, ya no sé qué hacer. Me queda sanar. Demonio ahí voy no me va a vencer. Me mira de rojo, sabe cómo hacerme caer. Pero tengo algo que no tiene él. Se llama fe, lo puede ver. Por eso lo intento. Por eso peleo para llegar al puesto. sea dónde donde voy, de donde vengo. Tengo en claro todos mi defecto, pero lo presumo eso me hace perfecto